Kimsa, Hatton la derecha Masikuna. Masasusen hatun ya chayuasi estadounidés piro nasimita ya chas kaniku. Piro anchata gustan Chichu wakapanikuna. Reto de las lenguas indígenas Niohaiku, Nikiku, Taitamamaikiwa, masikikunawan, Kosaikiwang, Warmikiwang, Chudiwaikiwang, Liapanghuang, Runasimita, nasimita ri maikulay chunispa. Perú suyumanta, Estados Unidos, Kama, Europa Kamapas, Achka, Alinson, Horunakuna, Runasimita y Achaicuta Munam, Gira Manachu Yachakoknikuna. Nicuna. Arai, Runasimita y Achakov Nyohaipu, Amers, Manta, New York, Hatun y Newcastle, Hatun y Achaiguasipawa, Runasimi y Nicunata, Lelipacunicu. Uh, Arai.